la sentencia y esta condena ya por parte de la justicia para con estos ocho rugbyers, que bien se venía viendo que por allí podría existir la posibilidad de que alguno tuviera una pena mayor y algunos claro. en una dis disidencia, ¿no? Exacto. Con el resto. Finalmente el tribunal tomó una decisión que muchos esperaban que podía llegar a darse sí, y que tenía que ver justamente con considerar a algunos más culpables que otros, sobre todo en cuanto a... Predeterminar determinar asesinada a Fernando Baezosa sí. y en cuanto a la alevosía con la cual le pegaron... Claro, porque ...y hay quejas así, ¿no? con esto, ¿eh? Uh -huh. pero lo vamos a ver porque lo tenemos en imágenes, Gise, lo compartimos... ...bueno, vamos directamente a ver los más complicados porque sí. son los que fueron condenados a perpetua... ¿no? Uh -huh. ...lo veíamos allí, empezamos por el más complicado de todos ellos, que siempre lo fue por las pruebas... ...y demás pericias que se, bueno, se dieron a conocer y que lo tenían a él como señalado... ...Máximo Thompson, que tiene uh -huh. 23 años... Y saldría a los 73 años, porque fue uno de los condenados a perpetuo. Bueno, hay que decir de Thompson que se desmayó en el medio de la audiencia, que su madre irrumpió a gritos y dijo: esto es todo una mentira, es toda una farsa, saquen, a los, saquen a los periodistas. Siempre muy presente la idea, y tal sí. vez en parte sea verdad, de que los medios influyeron en la decisión que tomó la justicia. Vos decís. No, digo, tal vez sea verdad, es una posibilidad que los medios y la opinión pública hayan influido bueno, en la decisión que tomó la justicia. Claro, convengamos que no debe ser fácil cuando toma tanta relevancia mediática, es lógico uh -huh. por allí, pero bueno, Sobre creo, todo, que quiero pensar sí. que el tribunal por supuesto. ¿no? falló eh, en, en, en pos de todas las pruebas y pericias que salieron seguro, ¿no? justamente seguro. para que esto fuese así, si no estamos, complicados. <risa> complicado. Pero, pero bueno, Lamentablemente sí. Lamentablemente es algo que puede ocurrir. Los papás de, la, de, de las personas acusadas, ya condenados, uh -huh. justamente siempre hablaron de esta situación, ¿no? Bueno, vamos a Ciro Pertosi, otro de los que recibió perpetua, tiene 22 años, saldría a los 72 años, probablemente un poquito de años antes, pero no mucho antes, porque recordemos, ellos ya llevan tres años presos uh -huh. allí en la cárcel de Melchor Romero. Bueno, Enzo Comelli es el uh -huh. otro, también de 22 años, que saldría, bueno, todos, ¿no? Más o menos sí. a los 72 años, también otro de los involucrados. Uh -huh. eh, bueno, queremos le, todo de Buenichelli y Luciano Pertossi... no es una información demasiado diferente. No. Los cinco rugbyers que recibieron la peor de las condenas. Claro, perfecto. Ahí esto vos lo decías, ¿no? En la lectura justamente se, se vio interrumpida. Pues eso como en dos partes. Se, uh -huh. se vio interrumpida parte de ella por la descompensación de Máximo Thompson al conocer ¿no? la decisión de la justicia. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué pasó con los otros tres? Vamos a verlo porque ustedes lo saben, tres personas que recibieron una pena menor, uh -huh. 15 años justamente por homicidio simple con doble eventual. Estamos hablando de Ayrton Violas, que tiene 23 y saldría a los 38. E insisto, probablemente antes porque ya llevan tres años de lo que era la prisión preventiva. sí. Blaschinali, que tiene 21, y por último, otro de los Pertossi, dice Claro, Lucas Pertossi, que este ustedes recordarán que él decía que él solamente había grabado, no es uh -huh. el que grabó absolutamente toda la secuencia, pero bueno, en esta, con la decisión de esta, claro. bueno, con respecto de la justicia, ¿no? ¿Cómo falló? Sí. Con respecto a estos tres chicos, eh, la querella, es decir, sí, sí, Fernando sí. Burlando, quien defende, defiende la, para la familia de Fernando, eh, Baez Sosa, bueno, dice que esto lo van a apelar. Exactamente, no. van a hacer una apelación, por eso decíamos, casación penal es la que tiene que resolver, casación penal de la provincia de Buenos Aires. Sí. Puede demorar lo que sabemos que demora la justicia argentina. Puede demorar un año, dos años, no hay un plazo. La presión que tiene este caso, yo creo que es lo que impulsaría que todo sea más resuelto. Porque igualmente, fíjate que nosotros cuando llevamos distintos casos y demás, que a veces se atrasa una audiencia, sí, o se sí, pasa claro. para cuarto intermedio o, o van dilatando los tiempos. En este caso uh -huh. fue como todo en tiempo y forma, sí. ¿viste? tal cual como habían anunciado, salvo el fallo final que lo pasaron, uh -huh, que lo pasaron para este día, porque teóricamente iba a ser la semana pasada, y, pero lo pasaron para este día. Y que recordemos iba a ser un proceso con más de 200 testigos y terminó achicándose muchísimo esa cifra, finalmente, mitad, prácticamente uh -huh. a la mitad. Bueno, esta es la resolución, esto es lo que se estaba esperando, es cierto. Ahora veremos qué dice Casación Penal. Vamos a ver una de las imágenes del día. Esa es la, la imagen, exacto. Lo que todos decíamos, lo que hacíamos mención recién con Juli, ¿no? Lo que tiene que ver con eh, este fallo en la lectura donde se vio suspendido. ¿Por qué? Porque Máximo Thompson se descompensó. O sea, tras uh -huh. recibir la noticia, ¿no? De su condena, se descompensó. Pues es que me llamó tanto la atención que lo hablaba sí. recién con Pablo también. Que decía de sus compañeros con respecto. Ahí él está descompensado. Si vos lo ves, el de al lado lo mira como diciendo, bueno. Exactamente. Es como una, como una reacción muy fría por parte. Yo es como, no sé si estarán enojados de es que ellos que, o qué, o perturbados por el, el momento. Es muy difícil saber qué pasa por la cabeza. A ver si lo podemos escuchar, nos dice la producción. A ver. los efectos Ahí él está descompensado. Casi Entonces, no se ve Thompson. Reci no, hay, línea, otra, hay, hay otra toma. donde incluso... Eh, se a pide si podemos... que, que se lo retiren ahí se va a ver bueno justamente piden que lo retiren para uh -huh. poderle aportar o para aportar, poderle eh, brindar la asistencia la necesaria por la no comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo por secretaría póngase a disposición de los mismos la presente causa como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estimen corresponder quinto Regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular damnificado. Doctores, claro, Fabián Raúl Se paran todos Tomo 45, la folio 209 del colegio perdón, de abogados perdón, de La Plata. Ahí es piden. Perdón. Eh, Estamos en condiciones de seguir con la lectura. ¿Hay alguna...? Un médico, piden un médico allí en la sala para que pueda Por... ser asistido Máximo Thompson. Por favor, que lo... Allí se va a ver, ahí está. ¿No? el momento en por el que favor, él se compensa. Eh, por favor, eh, retírenlo para que reciba atención médica. Por favor. Bueno, ese fue el momento, ¿no? Por el cual se uh -huh. tuvo que ver eh, suspendida por, eh, por unos segundos hasta sí, sí, que sí. lo pudieron sacar y, y así poderle brindar la asistencia. Eh, la lectura del fallo, ¿no? Hay que recordar que después de este episodio que estamos viendo, que marcó la jornada, ellos se fueron recién. Dos o tres horas después, sí. cerca de las se fue leído el veredicto sí. final, ¿no? Y cerca de las 2, tres de la tarde se los lleva a la camioneta de la policía. Insistimos, primero Melchor Romero y enseguida vamos a ver cómo sigue su futuro. Eh, respecto a lo que decías recién, debe ser difícil entender qué pasa por la cabeza de alguien... ...cuando le están leyendo una sentencia de Sí, y yo los lo, lo vi como raro, inclusive ante la descompensación supuestamente de su uh -huh. compañero y amigo. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, eh, la palabra de Fernando Burlando era la más eh, solicitada... ¿no? ...tras conocerse la decisión de la justicia. Y justamente habla de estos dos temas. Primero, de los tres chicos al que se le dio uh -huh. como partícipe secundario 15 años de prisión... Uh -huh. ...qué va a hacer con respecto a eso y su opinión con respecto a eso... ...y también del desmayo de Máximo Thompson. Lo escuchamos al abogado de la familia. ¿Pudo observar qué es lo que le pasó a Thompson? ¿Parece que se desmayó? Sí, se desmayó. Así, Así le pegaron a Fernando, desmayado. Una, una justicia débil, débil, al momento de evaluar sentencias... Este, ...creo que no es justicia. Personalmente entendemos que los tres acusados... ...que se vieron beneficiados con una condena de 15 años... Es nuestro objetivo de aquí en adelante. Entendemos que lo más importante es que está acreditado el hecho, que como bien sosteníamos desde el principio, la calificación tiene que ver con este acuerdo premeditado de dos o más personas para matar y también la levosía. Lo que no se entiende, lo que no se entiende, y por eso ahora vamos a hacer una profunda lectura del fallo, es cómo, cómo este, a estas tres personas las benefician con la participación secundaria en el, en, el en el hecho. Habrá que ver qué pasa en esas instancias superiores de la justicia, porque, por ejemplo, ¿qué sabemos? Ayrton Violas, uno de los beneficiados, no, vamos a sacar las comillas porque fue beneficiado, sí. eh, o se le dio la, la sentencia justa, vamos a entender, era uno de los que decía, ahora hay que pegarle, este es el momento. ¿Te acordás que había una frase puntual...? Y lo que dice Burlando es, bueno, si él está arengando, es una parte totalmente central de lo que fue el, el final del desenlace. No lo entendió así la justicia, no lo encuentran pegándole en ninguno de los videos. Claro. Los videos terminan cercándolo todo o, o signándolo todo. Claro, y es lo que ellos dicen, más allá de que quizás no se ve propinándole el golpe, sí. pero hicieron todo para que los demás sí pudieran seguir golpeándolo claro. sin piedad, ¿no? Sin, sin responder a este pedido. Hay una imagen muy fuerte de Fernando con la mano como diciendo, basta, como, como lo no, no ha alcanzado. No la has visto, eh, como diciendo, listo, y, y ni siquiera. Entonces, bueno, todo el tema ahora del desmayo uh -huh. de Thompson, más la sí, poca sí, piedad sí. quizás de la justicia, para con algunos que piensan sobre el fallo y demás, es. ¿Cuál fue la piedad que tuvieron ellos para con Fernando? Bueno, la verdad que es un tema uh -huh. bastante amplio para la verdad para reflexionar en muchos aspectos. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, sabemos que la familia de Fernando Báez Sosa tiene una defensa, un equipo, ¿no? Es burlando uh -huh. y también colegas allí a la cabeza, un gran equipo acompañándolos en, la, en, la, en el pedido de justicia. Otro de ellos es Fabián Améndola, que también hace referencia a por qué o qué piensa él que influyó justamente para hacer esta diferenciación con tres de ellos. ...mitad de camino. ¿Mitad de camino? Sí, mitad de camino. Eh... ¿Era perpetua para todos? Totalmente, y de hecho va a ser así. Ya te digo, si los imputados hubieran sido personas de 40 años... ...no les hubiera temblado el pulso para dictar ocho prisiones perpetuas. La edad de los imputados para mí influyó muchísimo en el resultado yo no leí todavía en los eh, fundamentos, en los fundamentos, pero sí, bueno, evidentemente muchos colegas de ustedes ya los han leído y me han pasado, eh, dijeron tal cosa, tal otra. A ver, eh, el grado de participación que le acuerdan a los tres que dijeron secundario, no se, o sea, no se corresponde con las pruebas. No, pero no se corresponde con lo que el mismo tribunal dice, o sea. ...el haber estado pegándole a los amigos de Fernando... ...no es una participación secundaria en el homicidio. Eh, Ellos pues... la consideran secundaria pero no necesaria. Dicen que esa participación no, de alguna manera... ...no fue directamente para que se logre el asesinato... ...de Fernando Báez Sosa. Bueno, obviamente el fundamento que tiene el tribunal... ...para disentir con lo que fue la acusación. Eh, no lo comparto. De no haber sido eh, primaria la participación... Eh, ellos podrían en algún momento de todo el del episodio haber quitado su colaboración. Ellos, eh, lejos de quitar su colaboración, la comprometieron para que los autores materiales pudieran concretar el resultado. Entonces, para mí es evidente que es primaria. ¿Van a apelar ustedes este fallo? Eh, hoy, mismo, hoy mismo. Sin vamos duda. A hacer, hoy mismo vamos a hacer la manifestación eh, a través del sistema. Eh, eh, digital y mañana estaremos preparando ya eh, la presentación formal porque tenemos 20 días para hacerlo. Escuchábamos a Amendo la parte del equipo de Burlando como lo marcábamos. Disconformes con que haya tres personas que no hayan recibido la perpetua, partícipes del asesinato, pero no centrales para él para perpetrarlo. Lo mismo dice la Fiscalía, que también va a llevar su apelación, pero que fue más mesurada a la hora de declarar. Dicen, primero queremos conocer a ver cuáles son los argumentos uh -huh. de esta sentencia, algo que se conocería la semana que viene recién, o quizás hasta la otra, pero antes de eso no quieren hablar demasiado. Sí, dicen, era perpetua para todos. Claro, ellos coincidían plenamente con Fernando Burlando y no y uh -huh. toda la querella en que... ...la pedían, ¿no?, la perpetua para los ocho raggers. Bueno, en esto, esta diferenciación, si bien ellos sí. dicen... ...y sienten que se hizo justicia, uh -huh. habrá que ver estos tres casos... ...y el, en el caso de ser estudiado de ver los fundamentos, sé si hay que recurrir, recurrirán. Claro, sí, y, y casi con seguridad lo van a hacer. Uh -huh. Y sí hay que decir que estuvieron a favor del tribunal con lo que fue la imputación por falso testimonio... También. ...a dos de los chicos que declararon. Uno de ellos era Juan Guarino, recordemos, Exacto. y el otro Colazo, el famoso uh -huh. chico que era menor de edad... ...cuando ocurrió el hecho. Los dos fueron, declararon, supuestamente no a favor de los Rugbyers... ...pero le dijeron, ustedes mintieron acá. Y eso es una imputación por falso testimonio... ...que se terminó ejecutando o haciendo realidad hoy mismo. Exactamente, los escuchamos. Hoy se han obtenido condenas muy duras. Este, las hipótesis que fueron sustentadas por la Fiscalía... ...ya desde la instrucción, desde el principio de la investigación que fueron el homicidio agravado, fueron corroboradas, al menos en cinco, en, en cinco imputados, que fueron condenados a, a penas de prisión perpetua. Eh, como ustedes ya saben, hubo una diferencia en cuanto a la apreciación de, de, de algunas participaciones, unas condenas de 15 años de prisión, que igual son sentencias muy duras. Eh, que... Es un fallo con una condena muy dura, eh, con, con, son con sentencias este, muy duras. Creo que, que se ha hecho justicia, la justicia es lo que los jueces dicen que es. considera que faltó para condenar a perpetua al resto de las tres personas? Bien, vamos a eso, los fiscales de acá de juicio van a, van a examinar en, en profundidad el, el, lo del fallo y sus argumentos y seguramente si hay obviamente una discrepancia se va, se va a apelar la fiscalía y la porque hubo seguramente vamos hay que analizar acá los fiscales de juicio van a analizar en profundidad el fallo y mm, seguramente se va a recurrir si esto esto es muy muy común y pasa cotidianamente que las fiscalías proponen una hipótesis y después los jueces resuelven o discienden en alguna van a ir a si sí, los fiscales van a van a hacer una van a recurrir al fallo